Hermoso conjunto para niña con top de elástica y falda con vuelo con detalle en esquina de un lacito. Aquí se muestra el patrón con las medidas. Ya previamente cortada la tela, la parte delantera con un pequeño detalle. Este es para el vuelo con arruche. Mide 10 centímetros. Y en esta parte también vamos a colocar un vuelo. De esta manera hacemos el arruche de la falda. Listo, así nos queda. Vamos midiendo el tamaño de la falda y pasamos costura. Así nos queda de hermosa y delicada esta falda. La parte trasera y esta es la parte delantera con un pequeño detalle. En esta parte vamos a colocar un refuerzo de esta manera. Pasamos costura y overload en toda la orilla y volvemos a la pasamos overlock en esta parte, planchamos y pasamos costura también por acá. listo, ahora en esta parte vamos a colocar una elástica, esta es la parte trasera, vamos a hacer lo mismo, con un refuerzo, la colocamos de esta manera y pasamos costura y overlo en la orilla, en la parte trasera vamos a colocar una elástica, medimos, Marcamos con un lápiz para saber el grosor de la elástica y pasar costura recta. Luego introducimos la elástica poco a poco en esta parte. Fíjense bien cómo nos queda de hermoso. Colocamos alfileres para que no se nos salga. Pasamos costura y así nos queda. Doblamos y colocamos la parte delantera. Volteamos y nos queda así esta preciosa falda para niña. Vamos a colocar un pequeño detalle en esta parte, un lacito que ya lo tenemos listo. Con la misma tela y lo cosemos. Hermosísima esta falda para tu niña y fácil de confeccionar. Espero que lo puedan realizar ustedes también. Y el top más fácil todavía. En el patrón se encuentran las medidas del rectángulo del top. Pasamos costura a ambas partes. Y overlo en todo alrededor. Listo costura y a los laterales solo un lado para luego colocar el hilo elástico este carrete se lo vamos a colocar a la máquina en la parte de abajo y por arriba le pasamos la costura recta y ella misma va arruchando de esta manera nos queda así fácil de realizar y así sucesivamente hicimos en todo el top en esta parte vamos a colocar unos tirantes de 37 centímetros le pasamos doble costura volteamos y planchamos y así nos queda precioso conjunto, espero que lo puedan realizar muy pero muy fácil para tu niña y se verá estupenda, nos vemos